Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz lunes, iniciamos nuestra semana, el último día de este mes de octubre y con alegría le decimos hoy a Dios gracias, con alegría también Señor, iniciamos esta semana en tu santa presencia te alabamos, te glorificamos, te damos gracias mi Señor, amén Hoy lunes vamos a meditar el Evangelio de San Lucas capítulo 14 versículos 12 al 14 En aquel tiempo dijo Jesús a uno de los principales fariseos que lo había invitado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 la de tu izquierda, lo que hace tu izquierda. Así. Tenemos que esforzarnos, es por agradar a Dios. Si hacemos algo, no es para que nos miren, ni nos feliciten, ni nos den like en nuestras redes sociales. Si hacemos algo, es para que el Señor diga, qué bien, bien hecho, hijo mío, bien hecho. Dios es el que tiene que decir eso, bien hecho, bien hecho. Le dámole al Señor la gracia de pasar desapercibidos, de buscar agradarlo a Él y no tanto agradar a las personas. Es el Señor el que tiene que darse cuenta. No tiene sentido que nos feliciten, que nos premien, que nos inviten también a comer, ¿no? Tiene sentido cuando el Señor es el que nos recompensa. Es la recompensa de Dios la que buscamos. Señor Dios, bendice a estos hermanos, protégelos, líbralos de todo mal y peligro. Guarda sus caminos, Señor, en tu santa presencia. Amén. Feliz día para todos, queridos hermanos.